¿Qué más? Ya, entonces. Oh, no, no nos vemos. Oh, ¿qué pasó? Oh, bueno, vale, ¿qué? claro, eso, eso es el tiro. Ahí sí. ta ¿Qué tal, no, chicos? No, no, no. <ríe> <ríe> no, al tiro. Al tiro lo baja no, no, el stream no, no, por copyright. No, no, el copyright, <ríe> ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatro y Fuerza, programa de Paua.cl, donde hablamos de noticias de videojuegos usando nuestro cuarto poder. Soy Snow, me acompañan Tenecan y Metaru. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien, como día lunes. Como día lunes. Sí, ahí. Oh, menos mal que llegó el lunes. Uy, me encanta el lunes. Digo, uh, oh yeah. Yeah. yeah, yeah. <risa> <risa> Oye, pero bueno, et, el sí, lunes. El, eh, pero lo que tenemos que agradecer es que la semana pasada estuvieron cargaditas de noticias. Sobre todo porque se llevó a cabo la Nintendo Direct que fue anunciada así como mágicamente un día antes. Sí, así que le, va, le vamos a dar de frente con eso. Y Direct, sí, ¿vamos? Va, vamos, vamos, vamos, vamos Después de ahí vamos, vamos con complementando con, con, con el resto de las cosas Ya Te parece ya, ya. si ¿Vamos, vamos en orden entonces ¿O No sí, Dale, vale. Vale. Dale. Lo, lo, lo tenía ahí en orden eh, Bueno, lo primero que se anunció fue el Monster Hunter Rise El Sunbreak eh, Para la gente que sigue eh, Monster Hunter en general como saga Hace rato que hacía falta. Hace rato que hacía falta que anunciaran algo del Rise. Porque eh, mucha gente había alegado de que muchas cosas que estaban anunciando con el Monster Hunter eran puramente estéticas. Recuerden que anunciamos. Para variar que había entrado Akuma. Para variar que había entrado, qué sé yo. De, había un gato. De, que, que sé, no, ya ni me acuerdo. Había un, no, había un perro Kami. Mega Man. El perro Mega Man y Okami. El perro Mega estaba Okami. Habían anunciado Akuma. Habían anunciado como muchas cosas estéticas. Eh, pero no habían anunciado más monstruos, no habían anunciado el rango G, no habían anunciado muchas otras cosas. Eh, como que al juego le faltaba contenido general. Y uh -huh. había salido hace bastante rato. ¿Cuándo salió el Rise? ¿Hace como hace como 8 meses, 9 meses ya? Sí. Y todo, todo había sido puramente estético, todos los uh -huh. updates. Entonces no había anunciado monstruos, no había anunciado más quests, no había anunciado nada. Entonces esto viene un poco como a aliviar esa, esa carga, ¿no? Y sí. me parece uh -huh. súper bien una expansión, pero de veritas. De, de, de veritas. Lo que no ha sido anunciado y que se, se sintió que faltó es la el port a PC. Que claro. ya va siendo más o menos la hora porque habían dicho que un año más o menos se iban a demorar en sacar el port para PC. Todavía no se sabe nada, todavía no han dicho nada, pero bueno, por lo menos está anunciado el, la expansión. Lo que se dice es que probablemente la expansión, el Sunbreak, vaya a estar probablemente un tiempo solo en Switch y después recién se anuncia el port a PC. Recordemos que Ponte el, tú el, el, el Word estuvo casi en paralelo entre Play y Steam y el Iceborne salió en paralelo en ambos, creo, si no mal me equivoco. Claro. Así que bueno. Se ve que Nintendo es un poco más jodido en este tema. Y hablando de Nintendo siendo jodido. Eh, ¿Cuál fue el cuál fue el siguiente anuncio? El siguiente anuncio fue el Mario Party Superstars, que mostraron un poquito más al respecto de los nuevos tableros, que en realidad son remakes de los tableros del Nintendo 64, y algunos de los minijuegos que van a estar presentes en este, que en teoría debe haber sido una expansión, pero como es Nintendo, decidió lanzarlo como un nuevo juego. Sí. Terrible. Alguien puede sentir nostalgia por el Mario Party. Yo creo que la gente que jugó Mario Party ya está muerta pasó hace tanto tiempo? Pero es del, o sea, del, del de 64, ¿no? el de 64, sí, justamente. El... Son, Yo creo... son, se supone que son como entre el 1 y el 3. Así como... Sí, son justamente dos, el, los, que son los que salieron dentro de la Nintendo 64. Y es muy posible que a futuro eh, hagan lo mismo para los de Gamecube. Pero más allá de eso, no creo que, que uh -huh. salgan con algo más... Un refrito del refrito. Y yo, yo le dije en su momento... Esto ya deberían ofrecerlo como servicio. No deberían estar lanzando juegos tras juegos. Sí. Ya se ha visto que la modalidad funciona. Por lo menos en pero, Mario Kart... Le ha funcionado bastante bien. Sí. Sí, pero Mario sería? Party... Todos estos juegos... Todos estos, todos estos juegos tipo Mario Party... Mario Deportes... Todas esas cosas... Yo creo que a esta altura tendrás que hacer todo una consideración. Ya, como que. Yo creo que la gente estaría mucho más emocionada si, por ejemplo, estás tirando el Dao y viene Samus y te roba una estrella, ¿cachai? Claro. Una wea así. Mm. No, no, no hay sentido. Y yo, bueno, en Mario Kart todo el mundo está feliz porque está Canela y porque están los monos de Splatoon, ¿cachai? Pero. ¿La wea se quedó ahí? No. Sí, sí, recordemos que el Mario Kart es es la, la edición que se sacó en la Wii U, definitiva, con algunas cositas más, pero más allá de eso no, no han surgido otras instancias, y harto ar, ha esperado a la gente por un nuevo Mario Kart que sea un nuevo Mario Kart de la Switch claro no pues, sí. yo, yo le daría dos años más por lo menos, todavía queda por lo menos el remake del Mario Strikers eso un saludo <risa> <risa> para Pokeros que me hizo reacción <risa> <risa> <lo> <risa> Oye, sí, ya. ahí vean la reacción de, de los deportes. Estuvo muy bueno, estuvo sí. muy bueno. Ya pero, ya, pero no, me estoy adelantando. Ya, sigamos. Sí, fue fue el, siguiente, siguiente el siguiente anuncio fue este jueguito de cartas de Yoko Taru. que es Voice of sí. Cards. Y que habían sí. mo mostrado de que estaban desarrollándose, y en el cual mostraron que es una mezcla entre juegos de cartas, con temáticas de RPG. Claro, en el fondo, en el fondo es como que la, las cartas son todo. Son personajes, son escenarios, eh, son enemigos. Entonces, como que te movís con la carta también, vi. Claro. Como, como que la carta va, te va moviendo Sí, carta, así como por... Justamente, eh, es, todo está ambientado en cartas. Entonces, perfectamente podría llevarse a futuro en un juego de tablero. En el cual eh, los personajes, los castillos, los, los dungeons, eh, los escenarios completos están hechos a través de las cartas y las temáticas están hechas en base de las cartas y los dados. Claro. Sí, A mí me parece interesante. De repente siento que podrían haber de repente hecho al... Bueno, hay varios juegos, Ponte Tú, ya sabemos como de... de, de... tipo Ponte Tú, los de Yu-Gi-Oh! En los mm. que Tú pones la carta y no solamente está la ilustración, sino que hay un render 3D. Entonces siento que realmente eso le falta un poquito. Como que, se, como que las ilustraciones están muy lindas, pero como que siento que falta como algo más. Pero bueno, más allá de eso, es eh, una opinión completamente personal en todo caso. ¿Sí? Pero afuera de eso, se encuentra que se ve súper lindo. Súper, súper, súper lindo. Sí, yo, yo por mi parte me siento bastante conforme. Eh, recordemos que igual es un proyecto pequeño que se está desarrollando... Y yo creo que esto va a ser como una base para poder expandirlo hacia futuras uh -huh. iteraciones de tener éxito. Eh, pero es por sí... Sí, yo creo que es un experimento. Sí. Es un experimento. Claro, para hacer una nueva IP. Y aún así me siento bastante conforme con cómo se está desarrollando y cómo se está mostrando. Sobre todo porque va a estar disponible el próximo mes. Sí. Efectivamente. Así que bien bien bien ahí... Bien ahí igual. ¿Qué más? De ahí mostraron eh, un poquito más de lo que va a ser esta edición de... Eh, ¿Cómo se llama? El 8.000. Eh, el Discolisium. ¿no? no, el Discolisium. Ah. Que es la edición que va a salir para la Switch. Que es como la definitiva. La de este Final Cut. Sí. Claro. sí. Es lo mismo que habíamos visto en PlayStation. Que la edición completa con todo lo que ya había salido. En claro. Sí. Entonces, eh, si mal no me equivoco, va a salir igual dentro del próximo. Los próximos meses. El 12 de octubre. Y la novedad es que va a salir una edición física para el próximo año. Ya. para la gente que le gusta coleccionar en físico. Y luego mostrar un poquito más de eh, esta este DLC que va a tener el Hirule Warriors. Sí. Una expansión. Yo, yo creo que ahí, ahí la gran duda es cómo cómo siguen dándole updates a este juego, es impresionante, no sé. Yo yo yo me, mira, yo me acuerdo que estábamos con si quieres justo me, estaba con Max ese día. Ya, y. Perdón, de Ya, estaba con, justo con Max ese día y estábamos viendo el film de N-Deluxe. Uh -huh. Solo con la gente de N-Deluxe. Y fue como: sí. ¿alguien alguien tiene que avisarle a la gente de Team Ninja, a la gente de Kekmo No, estoy Kekmo eh, que, que tienen que dejar de sacar contenido. No, no es que les tienen que avisar que nada más, es que tienen que parar nomás. No es necesario que saquen más cosas porque <risa> llegan sacando cosas y, y esto, esto es peor que Dead or Alive. Es como para seguir sacando cosas hasta que alguien de ti le apare. Sí. Porque, ¿Quién, quién a esta altura sigue jugando esos juegos? Sí, no sé. Es, es raro. De verdad que es, ese update es muy raro ya a esta altura. Mira, es muy posible de que finalmente eh, ofrezcan como una edición definitiva una vez que ya tengan todas las expansiones que Yo creo que lo están usando como placeholder igual hasta que salga el, el Blood of the Wild. Porque yo creo que les, va, les falta mucho todavía. Yo creo. Mm. Ver, sí, pero, pero va la cosa mira, sí. sin, sin decir spoilers, es como que no hay... Como que todo el mundo esperaba que esto fuera como el, el puente entre ambas versiones. Sí. Y ya, no es un spoiler, es, una, es un aviso. Como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. De mm. verdad, yo creo que la gente se emocionó Yo creo que en general todo el mundo se emocionó Fue como, oh, sí, bueno, va a ser el momento perfecto Va a narrar este plante de la historia que no vamos a ver No, no. O sea, sí, igual las expectativas el... de la gente Las expectativas de la gente igual siempre son peligrosas es que, es que en este caso lo presentaron así y, claro. y en este mm. caso todo En este caso te dijeron Esto va a ser como el puente entre, Va a ser como una precuela Spoiler no es una precuela. No. Es, es solamente Dynasty Warriors, Pero que es Zelda Si te has jugado Dynasty Warriors, Warriors Dynasty Warriors algo, porque hay un millón <risa> de Dynasty Warriors. Sí. Eh, si sí. jugaste el de Fire Emblem, jugaste el de Zelda, así que etc. Sí. En fin. Sigamos. <risa> Sigamos. Sigamos. Oye, una de las sorpresas es que se mostró el Chocobo Racing. Sí. que va a salir para debemos ser pocos. Sí, Chocobo GP se llama el juego. Atención, el fandom de Chocobo Racing están haciendo Por favor, dale like, dale like y compartir para que siga creciendo. Hay algún fan de Chocobo Racing acá en la sala. que diga yo? Sabes que nunca jugué el de 1 pero igual me gusta, me gustaría jugar este. Me tinca. Por, por, por lo menos han eh, mostrado de que, si bien es muy similar a, al Maricar por lo menos los poderes pueden ser potenciados porque vas tirando la, las magias al, a las versiones más, más absolutas pero lo demás estéticamente es, que... es, es, un, es un Mario Kart. Sí. Yo A mí lo que me llamó mucho la atención fue que dijeron que podían jugar hasta 64 personas al mismo tiempo Parece, parece sí, que en, tiene como un en, to en torneo de 8 por 8 Ah, ya. Yeah. Máximos jugadores yeah, van a yeah. ser o, 8 en un instantáneo No. Ah, ya. Yeah. Yeah, yeah. No, de haber sido sí, así, hubiera sido la más zapatada, <risa> Maruka. Sí. Hubiera sido entretenido de ver, pero la Switch probablemente no aguantaría. Hay, mu hay muchos trailers en los que se notó que la Switch ya no estaba aguantando en todo caso. No, y espérense nomás porque la, la OLED va a ser algo similar. Sí. <risa> ¿Qué más? Oye, ¿Qué anuncio, más? anunciaron de que va a haber un, un direct de el Super Smash Bros. el 5 de octubre. El anuncio del anuncio. Sí. El, anuncio, el anuncio, del anuncio del anuncio. Y ahí Teneca nos estaba contando un datito bastante peculiar sí, de el la dato, fecha. El, da, el, dato, el dato rosa, digamos. Porque hay otra cosa que sale el 5 de octubre. ¿Qué puede ser? El 5 de octubre sale el Nickelodeon. ¿Cómo se llama el juego? Nickelodeon. Bro, el juego de Nickelodeon? El Smash de Nickelodeon. Nosotros estamos hablando antes de que salga el programa que Nickelodeon. ¿Se acuerdan? Bueno, se supone que Nintendo el que fija la fecha. Y esto todo el mundo está diciendo en el stream. Oye, ¿te fijaste? Todo el mundo está diciendo, oye, va a salir algo de LOL ahora en Smash. Falta para mostrar un mono de Keshirim para que en Smash. Pero no. Y de repente, cuando en el stream... Y dice, tenemos un anuncio de Smash Brothers yo dije sí Va a salir no, mucha... en Smash. <risa> mucha, mucha gente tenía la duda De si se iba a decir algo de Smash Porque decían que en, en una de esas eh, Era mejor esperar hasta la Tokyo Game Show O es mejor esperar hasta el, hasta Otro evento grande Como, como no sé bol, Game Awards. Que viene. el También. Game Awards Para anunciar sí. eh, Pero bueno, anunciaron esto me queda la duda de si, onda, ¿le tienen miedo al Nickelodeon? No sé, como que igual el Nickelodeon ha generado ruido igual. Como dijimos antes de que empezara el programa, como que Sakurai dijo, ¿sabes qué? Nickelodeon te meó. Y no meó, nos meó. Nos meó, mismo día. mismo día. Está mostrándolo chinchi Oye... eh eh, yo creo que derechamente va a ser como eh, la típica bienvenido al club. Toma. <risa> ahí te <tenés. risa> Bienvenido al club. Y porque ahí ahí va a quedar, no, no pero... Hacer. Sí, pero por, por lo menos es como, oye, eh, hay competencia que posiblemente sea dura. No a nivel gráfico, pero sí a nivel mecánico, que podría ser un poquito ver, más interesante. Nadie juega Smash porque se puede <risa> No. Porque está el personaje. ¿no? Así Sí. No, a ver, a ver. Yo, yo creo que hay que tener en cuenta igual que probablemente la gente que creó el ruido uh -huh. para el Nickelodeon Brawl, Brawl Stars. Algo así, creo que se llama. El Smash de Nickelodeon. ¿Sí, sí? Es la misma gente que crea contenido para Smash. O, o en un 95% de sí. la misma gente que crea contenido para Smash. Entonces, esa gente, ese día, se va a tener que debatir entre. Si crear contenido, onda, un video de reacción Un video de análisis de lo que se va a hablar de Smash O de la salida de Nickelodeon Y ahí es donde se los cagaron Se los cagaron pero mal Porque eh, eh. literalmente es una pelea Por la atención de los influencers Y de la gente que básicamente mueve El contenido, digamos No puedo decir de por sí Que la gente no tiene que pelear nada Porque Nickelodeon va a estar fuera todo el día Y Smash va a ser 30 minutos, mm. nada más Claro. Y grabar una reacción Bien demora ahí una hora en editarlo y subirlo, pero Smash de Nickelodeon, pegarle como en el hocico Patricio, pues todo el día podía ser sí. stream. Voy a parar el sí. stream del Nickelodeon, sí, el, el Angry Box va a decir, oh, ahí viene el stream, listo, ya lo pone pausa y se da la automatización. Claro, sí, nada, yo, creo, yo creo que más va a ser un tema de, de, de YouTube, mm. ¿No? así como de, de qué video subo hoy día, porque la, la mucha gente sube un video al día, ¿cachai? Sí. O un video como cada dos, tres días. Mm. Va a ser como... ¿Qué, qué subo hoy día? subo lo de Smash o subo lo de Nickelodeon? Mm. Yo, yo creo que okay. va, va a ser como un par de comentarios en YouTube. El resto va a ser todo en Twitch. Y de ahí va a ser todo contenido de Nickelodeon al respecto. Mm. A, aún así, eh, de aquí a, a que llegue Nickelodeon, mm. el, el Smash de Nickelodeon, al Evo, se viene. Se viene, se viene. Va a estar bien bueno ahí. Sí, eh, sí no, sí. sí. Hermano. Si la gente puede jugar Tyler Moon de Super Nintendo como de forma competitiva, todo es posible. Todo es posible, hermano. Sí. No, ya, entendamos algo. Smash va a sacar a su último personaje y nunca arreglaron el online. Y Smash de Nickelodeon parte con, con net. el online netcode, correcto. Sí. Con existente. Sí, sí. No con. No con dos, no, no con dos vasitos de hito, con, conectados por un hilo, ¿cachai? <risa> pienso se disculpa. Por cable link Ya, oye <risa> Uy, weón. Por bluetooth Acuérdate Por... que hay que conectar la switch al cable link Claro Para que funcione y ni así No corrido. Era el momento para tener un, un, un smash con conexión decente Eran los dos años para tener un smash con conexión decente Y no, sí. mm. y no puede ser Oye pero no es lo único no. que pasó. Porque hay más. Sí, aún hay más. Aún hay más, hay mucho oh. más. Y una de las novedades que se había filtrado el, durante el mismo día es que eh, vuelve Kirby en formato Odyssey. En 3D. ¿Formato mm. Odyssey? Po. Sí. <risa> no, sí. <risa> Kirby Odyssey. Lo podía hacer Kirby <risa> automata. No. Kirby Ray Kirby. No, que tenemos que mantenernos en, en el multiverso de Nintendo. Nier sí, Adventure. Ni bueno. Adventure. No, yo, para, para, para mí era muy The Last of Us. The Last of Pollo. Yo le puso The Last of Pollo en todos lados. O de Pollo o Claro. Eh, el Kirby Te forgordes Lance se llama el, el título completo, si ¿Sí no me equivoco. ¿En la Tierra Olvidada. Sí, la Tierra olvidada. Y la tierra y... olvidada. Sí. Ahí está en español. Eh, en el cual muestran que está en, en esta isla gigantesca que está completamente deshabitada, que se enfrentan a monstruos. Eh, debo decirlo. Es... Yo, yo, yo grité porque al fin puedo mover Kirby en 3D. 3D de verdad. Oye, pero ya. Puh. Mira, ya es que. Mira, ya. Sí, Kirby bonito. Yo creo que. Aquí hay un puro comentario que hacer Y que viene de la mano Con lo que ya habíamos comentado hace un par de episodios de atrás. Entendamos algo HAL Laboratories Subsidiaria de Nintendo mm. Saca este juego Para la Switch Con esa calidad gráfica El mismo año Para la misma consola Que va a salir Arceus Y la, y la diferencia Entre ambos es abismal. Uno sí. puede decir que son proyectos distintos, con distintas propuestas gráficas, etc. Pero, si este Kirby hubiera salido con los problemas visuales técnicos que mostró Nintendo para su directo de, de, de Pokémon, no hubiera sido ni el 10% de lo emocionante que hubiera, se hubiera presentado. Porque, de verdad, a mí, yo, yo estoy yo, yo, yo lo vi y dije, wow, esto está creado por la en Nintendo no hay plata, le falló el Kickstarter, por aquí <risas> O sea, después no enteramos dónde se fue la plata, después no enteramos dónde se fue la plata, pero yo, yo, se, o sea igual se, yo flip se, eh, no sé, no sé eh, cómo puedo vamos... o sea, yo yo sé que Pato dijo ahora recién sí, conté me fui por Kiki 3D y fue <risa> no, eh, eh, eh, eh. mira, yo, yo sé que es pedirle poco, en realidad es pedirle muy poco al Kirby. Pedirle pollo. Pedirle pollo, siendo ah, que en realidad eh, <risa> está para muchas más cosas. Pero lamentablemente Nintendo Nintendo no, no da para más. <risa> es como el tercero cuarto juego de Kirby Que ya salió la Switch. Eh, eh, creo que el tercero. Contando sí, con, dos, con los dos gratis. Sí hmm. Está eh, tan... el primero? No, no, no que no, no. Pues sí, no. okay, precisamente ¿Cachai? Si mm. juegas de Kirby que hay en la Switch Están los otros dos que son gratis Y creo que el... El Friends Deluxe es esta cuestión Que también sacaron No, no sé si salió el Switch esto... Es como... Kirby es... Sí, es bonito todo el asunto Pero es tan irrelevante A nivel de proyecto Que no... Que tú sabes que este juego va a ser Súper fácil, súper fome, súper corto, pero tiene que ir, y hasta ahí llega. Entonces como que... Eh. Mira, por lo menos va a salir el próximo año, así que yo creo que más revelación de cómo va a ser, va a ser el próximo año, y espero de que se tome ese tiempo para mejorar algo. Algo. <risa> no espero mucho tampoco. Sí, pasa que... Pero... Yo... Es que la, la, la crítica va por la por la gráfica, más que nada, ¿no? Sí. No, hay, hay, hay varias no, críticas crítica al respeto. Mira, es que mm. te repito. Juegos de Kirby, en los últimos años, ¿a qué se resumen? A dos cosas. Uno, que se vea bonito, se ve bonito, y va a ser corto. Corto y fome. Ah. O sea, este juego ya no es para una persona que venía de jugar, no sé, por Breath of the Wild... Uh, Horizon Zero Down, ¿cachai? No, este juego es como para pasárselo a Topolora O Topoloro que nunca ha jugado nada Y que se entretenga con Kirby porque Ah, pues, se juega con dos botones ¿Cachai? Mm. Y se ve bonito, mm. chao mm. Pero Kirby como franquicia De verdad, como, tiene súper Poco para ofrecer y Nintendo tampoco Quiere hacer nada con Kirby sí. Como que, siento cierto mm. que a nivel de diseño A nivel de presentación, Kirby está diseñado Para hacer dos cosas, bonito y chico mm. Nada más bueno, si o sea, al, eh, sí, o sea, al final es como la premisa principal de Kirby y el, el cariño que le tiene Sakurai al, al, al personaje. Eh, pero insisto, eh, sí. yo sé que tiene varios puntos que mejorar. Entre ellos, que igual estaban reclamando de que el mundo se veía un poquito vacío. No se veía tan, sí, es tan que poblado como está. está sufriendo de como... lo mismo que está sufriendo oh. el, el, el Pokémon, el mm. Arceus. Y... Eh, yo creo, bueno, igual, eso es verdad. Es eh, como muy pronto va a ser acá. Como, mm. Yo sé que la gente estuvo. ¿What? Y en el stream de NDLX, y se fue sí ¡Apúrese! ¡Púrese no! Y yo, bueno, por favor. la compostura. Ser objetivo, por favor. Sí, pero el café. Yo le dije: Nintendo, Nintendo. Los vende nostalgia, maldotajea por nada. O sea, al final, por ahí. Pero aún así, yo veréis ahí que el pollo se mueve en 3D. Y no me saquen sí. otro juego 2D Oye, ¿qué tenéis con el 2D? ¿Qué tenéis con el 2D? Po, no, ah, yo no, ah. no tengo nada Es que es como, es como para generar variedad en la franquicia también, pues así que... Sí, sí. Oye, en todo no caso Para mí, en mi corazón, el mejor juego de Kirby que ha salido ha sido... Quizá el, la, la mejor presentación que ha tenido Kirby en el, el un de juego super. ha sido el de, 64. El, no, de super, el 64 el de Super, el de Super no. Sí, no, El Trinidad no el, el, superstar. ¿El sí, superstar superstar superstar para mí ah que sí si, es que si te gusta superstar debería gustarte lo, el ultra que es, es más de lo mismo y mejor <risa> sí va por ahí, o, o o el ultra ultra que era el juego que tiene tres versiones distintas <risa> o... oye y, y hablando de anuncio de anuncios este es El siguiente anuncio de, de, de, de Nintendo también fue un anuncio de un anuncio. Sí, el anuncio de un sí. anuncio. Antes acá de esto. Está. Sí, sí. Antes de continuar, está la plata. Claro, va todo. Eh, antes de continuar, eh, mandamos saluditos a Darney Farun. Que nos viene a acompañarnos. Muchas gracias. Buena. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Sí. Oye, ahora sí. El anuncio del anuncio. Eh, mostraron que va a estar disponible. Un, una expansión se podría decir, un DLC para eh, Animal Crossing. Sí, ah, sí, no. ah, eso. Yo pensé que íbamos a pasar para otro lado. No, en esto no se fue la plata de FC. No, no, de, no. De, de, <risa> <risa> <risa> no y, nah. La gente venía sí. pidiéndolo hace mucho tiempo y aquí está sí, el ah. café. Sí, sí, que va a estar, estaba eh, sufriendo de, de lo mismo que el Monster Hunter. Como que no, no había contenido hace mucho rato claro, y sí. Sí. va a haber un, stri un streaming dedicado a ello en octubre, un direct o sea, tenemos streaming tenemos un direct de Smash y un direct de Animal Crossing sí, sí. encima no sé si lo, no sé si lo hablamos en alguno de los capítulos pasados, pero sac sacaron en Animal Crossing sacaron una colaboración con Puma, además de ropa ah, sí. cierto sí, muy, ahí. sí y eh, muy lindo sacado muy, muy, muy dos zapatillas No, muy cara, olvídalo, muy olvídalo. cara. Olvídalo. Eh, olvídalo Anda por ahí con las colaboraciones Que sacó Fortnite con Valenciana sí. eso sí, da no. para una noticia aparte hmm. Sí, y otra cosa Que da para una noticia aparte es que Leí mucha gente que decía a propósito de los anuncios, de anuncios Que Nintendo debería sacar Un direct de los anuncios Que va a hacer durante el año Porque esta cuestión se sintió así igual como vamos a hacer un anuncio de Smash en un par de semanas, vamos a hacer un anuncio de esto en un par de semanas. Hace tiempo también habían dicho ah sí que vamos a hablar de, de Breath of the Wild más adelante. Es como anuncios ¿Sabes de anuncio? qué? Yo creo que las compañías no hacen eso porque se presta para dos cosas, uno para las filtraciones mm. y dos, mm. porque oh. si lo, mientras antes lo o sea, mientras más cerca de la fecha de lanzamiento lo, lo, lo si anunciáis, más expectativas generáis. Y no y se va Max evaporando Simbae. como el Metroid. Claro. Ah, <ríe> Cuatro. Cuatro. <ríe> el gas. PNG <Watch. ríe> Claro. Es, es el anuncio de que Nintendo se, se ahorca con Quadia. Metroid bueno, 4, ahora, 4. Ahora viene el anuncio Pokerus. Viene el anuncio ¿Eh? Pokerus, viene, viene el eh, anuncio eh, pokerus sí, del día. Sí, el, el Tano Pazman que se mandó. <ríe> Porque va a haber actualización gratuita para el Mario Golf, el Mario Cuicos El Mario Cuicos Y que no, va a estar disponible no, no, con no. nuevos personajes, como ejemplo el ninji, que va a estar disponible en nuevos mapas. Lo puedo, lo puedo escuchar en el fondo de mi cerebro. A la Mario riendo. Sí. Porque, Porque todos esperamos Golden Sun, y no Mario Deportes. <risa> <risa> oh, ¿Querías? ¿Querías? Golden Sun No, y lo peor de todo, lo peor de todo es que... Yo creo que esto le dolió doblemente a la gente de Golden Sun. Al, al fandom de Golden Sun le dolió dos veces. Porque no solamente acá hay más Mario, sino que... El anuncio que hicieron después... Tiene que haber sido peligroso. Pero, pero, me estoy adelantando. me estoy adelantando. Sí. Pero, sí. <risa> o sea, o Mario. Dejemos Mario Deportes atrás. Vámonos a lo que sí. nos cumple Sí, bueno, también hubo un anuncio con respecto a un juego de Disney que está desarrollando Mind Namco. Eso, sí. es que eso es lo que importa. Disney Magical World 2 Enchanted Edition que va a estar disponible en diciembre. No lo vamos a mostrar porque me da la tita. Al fin. Va a llegar Cotor. Sí, lo importante: va a llegar Cotor a la Switch. No, lo, sí. lo más terrible es de PlayStation 5. De... Tiene un, una remasterización completa en Next Game eso, entonces... sí. eso, es eso Y el Switch fue como. <risa> la, la hizo. Es como la hizo port. de GameCube. Sí. Ah. Es, que, es que, claro, el juego se prestaba para hacer una, una remasterización cotota. Y yo creo que a las. No, la switch, switch no. No, no, no. no así sí. que nos presentaron la versión a cuenta nomás. <risa> No, Pero remasteriza, remasteriza, sí, y va Por lo menos, va Por lo menos sabemos, por lo menos sabemos que gracias al Mario Collection que está ahí, la Switch tiene un emulador de GameCube. Así sí. que se puede correr. Así que esto, que a usted no le sorprenda que la gente se ponga a hacer Datamine en el juego y descubran que es una ISO y una ISO va bajada la mala, así como la Paradise, de ahí muy parada. Sí, sí. Logo, yo, yo no lo hubiera anunciado O lo hubiera entregado <risa> gratis no sé ¡Eh! Bónus de preorden Sí Oye, antes de continuar eh, Farquita Games nos dice que mañana sale New World El nuevo MMORPG de Amazon Que lo habíamos hablado en su momento Que era el, el quema tarjetitas Sí, sí. El Genshin Impact de Amazon menos, menos, mal que no me corre Estoy a salvo <risa> De ahí, yo creo que vamos a revisar alguna reseña al respecto, a ver cómo, cómo está, a ver qué, qué dicen las noticias. Oye, sigamos sí. con las noticias de la Nintendo Switch. No puedo esperar eh. a que me corra por, por YouTube. <risa> Habla hablando de eso, el próximo oh. juego es el Daylight 2 que va a correr en versión cloud. ¿En versión YouTube? Sí. En versión de YouTube <risa> Versión cloud. Claro, el, el, el, el, esta... ¿La versión estadia Stadia? Sí, la versión ah. estadia que justamente eh, vas a poder jugar y va a estar renderizado a través de la nube todo el, todo el jueguito. Pero es que ¿sabéis cuál es el problema? Porque yo te, yo, te, yo te creo esto, pero si la suite se pudiera conectar por internet por WiFi, no creo que vaya a funcionar. Bueno, creo esa va a ser la funcionado. gracia del de OLED. Eh, no, es que te podéis conectar por internet si compras el Expansion Pack Habla, Hablando de eso no sé. Ya vamos va, a llegar a esa noticia Va sí, a estar no disponible sé. El Daylight Light 2 en versión cloud El 4 de febrero De 2022, y va a haber una prueba También para la gente que quiera saber Si es que le corre el juego en su plataforma Y si tiene <risa> la conexión en su, Si te corre el juego en el modem Sí, luego claro. mostraron El Triangle Strategy Que ya está ya Sí que a mí me vendió la demo, maldita sea. Yo yo lo quiero. Gracias, sí, estaba le ¿Cuándo salió trácter. la demo? porque Salió el, el año pasado, si no me equivoco. sí Salió hace caleta. Sí. Salió hace Eh. A mí me parece que... Bueno, tiene fecha ahora, por lo menos, ¿no? Sí, tiene sí. fecha y... Eh, por lo menos... ¿Otra demo? Eh, sí, tomaron la retroalimentación que entregaron los fans y... Agregaron varias mejoras que habían solicitado al respecto. Sí. Y a, también anunciaron un bundle que va a estar disponible. Que va a haber una baraja de cartas, va a haber dados, va a haber la cajita y una caja con el diario de, de Oriana. Sí, la verdad es que el juego se ve súper bien. Sí. Yo tengo muchas ganas y... de jugarlo. Sí, yo, yo lo espero con ansia. Y va a ser el 4 de marzo de 2022 la fecha oficial de lanzamiento 4 de marzo sí, sí. correcto y luego eh, eh, mostraron un poco más de Metroid Red no lo voy a mostrar porque en el fondo ya va a salir el juego esta semana sí. Sí. Fue, fue como hagamos un trailer para, la, para el direct porque ya sale fue acá, está la, acá está fue y lo, ahora sí esto fue como fue para anunciar la wiki en realidad sí fue como, profe no lo hice pongo en un uno <risa> Bueno, y pasamos a lo más polémico de lo que fue esta presentación que es la nueva versión de El Online pero cual nos vendieron nuevo contenido que va a estar disponible finalmente los rumores eran ciertos eh, la emulación de Nintendo 64 vas a poder jugar títulos como Leyendo de Zelda eh, el Mario 64 <risa> razón por la cual lo habían sacado al respecto y otros títulos como el Yoshi Story que va a estar disponible a futuro el el Star Fox esa es una de las de las sorpresas que vuelve Banjo Kazooie ahí Microsoft se eh, dio la licencia yo creo que Nintendo quiere llevarse bien con Nintendo así que dice ah, ningún problema y también eh, eh, otra claro novedad difícil. es que va a estar disponible los juegos de la Genesis en también como modalidad virtual pero, sí. Sí. para poder optar a ellos va a tener que, eh, tu suscripción, contar con una expansión. Sí. Este paquete de expansión que no anunciaron un precio, eh, se paga adicional al plan que tú ya tienes. Y que obviamente, eh, yo creo que va a ser como el puntapié para ver a futuro un cambio de los precios de la Nintendo Switch Online. Que harto se ha discutido al respecto de que siendo la más barata es la que ofrece eh, menos cosas menos conectividad Bien. ¿qué más puede ofrecer Nintendo? mejores servidores podría ofrecer con esta plata lo cual no creo no sí. así que así que harto discutible al respecto a esta decisión pero posiblemente siga el tema de la de emulación y estar mostrando eh, cosas virtuales. Muy posiblemente sea también para poder optar a juegos con licencias. Con esta nueva suscripción. Esperemos sí. que vaya por ahí el tema porque de por sí el hecho de pagar más. No mucha gente le agrada al respecto. A ver, igual yo creo que hay, hay, que, hacer una, hay que hacer una acotación importante aquí. Uh -huh. Porque nosotros somos latinoamericanos, nosotros somos chilenos, nosotros vivimos en una parte del mundo en la que no tenemos problema con emular. Porque, eh, bueno, lo, lo llevamos no no en lo lo la sangre, lo llevamos en la sangre. Es decir, si nosotros tenemos ganas de jugar un juego que no tenemos comprado, agarramos, lo emulamos, vemos si nos corre y chao. Claro. El problema va que, obviamente, eh, a Nintendo, como que Latinoamérica se la pasa por varias partes. Y esto obviamente está enfocado en otro público, está enfocado, está enfocado en, el, en el público de Japón, está enfocado en el público de Norteamérica, que es un público que sí le tiene más pudor a la, a la emulación, un, un público que le molesta más la emulación, que tiene más problemas morales, entre comillas, con la cuestión y bla, bla, bla. No lo, no lo ve tanto como en nosotros, sino que, que no solamente lo vemos como una herramienta de, o sea, como, como una defensa, lo veíamos antes, contra la disponibilidad, y que después de repente la vimos como una opción para conservar varios juegos que no están disponibles ahora. <coughs> eh, pero sí, yo creo que va, va para ese público, para la gente que es como, oh, sabéis que no tengo una Nintendo 64 con la que jugar Mario 64. Eh, ¿Cómo lo puedo jugar? Ah, me están ofreciendo la opción de jugarlo en una Nintendo Switch que es una consola que ahora de repente sí tengo, que sí puedo comprar, que sí puedo ir al, al local. Del de, de, de local de videojuegos, digamos, del barrio y, y comprarlo o el retail que tenga a mano. Eh, entonces, yo creo que va por ahí un poco la cosa. Si es verdad lo que decía el Metalwood antes, que hay muchos de estos juegos, por lo menos los de, la, los de la Sega, no los de la 64, que están disponibles en otras plataformas, por ejemplo, en Steam. Uh -huh. En Steam están, hay un montón de juegos de Sega, varios los entregaron gratis en su momento. Golden Axe, eh, no sé si los Sonic, creo que no, no sé. Pero hay varios que estuvieron gratis en su momento y, y ese emulador, encima, es muy bueno Claro Mira Yo comentaba antes del stream Por ver varias personas Llegaron y me dieron una pregunta decía, Oh, Metaru, ¿qué opinas? ¿De qué van a salir de esto? señor mal. Señor Metarus eh, Tío, Metaru, usted que es fan de SEGA El, el único fan de SEGA que conocemos Le hago a usted Y yo dije, gracias Gracias Gracias por la reconocimiento, Gracias por la pregunta. Eh, no voy a pasar. La voy a responder ahora. Directamente con hechos concretos. Toda la gente que sea fan de Sega o la que no. Incluso que estaba interesado en tener el juego de Sega Genesis en la Switch. Se compró el Sega Genesis Collection. Hace mucho rato. Sí, hace mucho rato. Tener estos juegos... Como que en realidad no hay nada ahí que realmente... Incluso... Yo, yo podría ser el Castlevania Bloodlines, podría ser un aliciente, pero ese está en el Castlevania Collection. Sí. Entonces, mm. es como. Eh, Son 3, 6, 9. No hay, no hay ninguna razón para Nada, absolutamente. No hay ni siquiera nada como especial. Por lo menos en el 64, a anunciaron que era través del Sinan Punishment. Iban a traer uh -huh. Es muy probable que saquen las versiones especiales de eh, 64DD. ¿Sí? Como la secuela del f 0 uh -huh. Uh -huh. Sí, Es posible, creo que incluso la anunciaron. No me acuerdo. Pero ¿cuál es el problema aquí? Eh, ah, yo, yo tengo dos problemas con esto, definitivamente. No que, no que sea Sega en Nintendo. Que es, eh, estamos viejos ya. Estamos viejos, ya ha pasado hace mucho rato esto de la Wii de la, la, Como que Sonic está en el Smash de como desde de la Wii así. Eso pasó, eso 20 sí. años. Yo tengo dos problemas. muy Tres, ya. ¿Sabes qué? Acá he encontrado otro problema. Tengo tres problemas. Uno. Nadie pidió esto. Nadie pidió juegos de Sega Genesis. Están incluso disponibles. Podéis jugar Sonic 1. Como dije, todos estos juegos están disponibles. En otras versiones, incluso Metro versiones mejores. Con otras prestaciones quizás, sí. Pero nadie juega, por ejemplo, nadie está interesado en jugar esto online. Yo creo que nadie jugó en la Switch Online, por supuesto. Primero. Segundo. Mm -hmm. Aparte de que hay que pagar extra. ¿Por qué se Genesis y no Game Boy Dance? ¿Por qué odian tanto a Pokerus como para no relanzar de nuevo Golden Sun? Lo hicieron a propósito. Yo ahora lo siento como mayor. Este es el segundo problema que descubrí. Que ¿Sí? Y tercero, nuevamente, nuevamente, y en una movida que es completamente degenerada. Sacaron nuevas versiones de controles que van a valer 60 dólares sí. ¿eh? 50, 50 euros y sacan la de bien. 64 ya que es una réplica y saquen la de Sega Genesis y la de Sega Genesis sacaron la versión de 3 botones si sí. Sí, ¿Por, ¿por qué? ¿por qué de 3 botones y no el de 6? ¿qué está pasando? no es que salga más caro el de 64 tiene como 40.000 botones más ¿por qué sacaron el de 3 botones? ¿qué tienen uh -huh. en la cabeza? No les cobra le salía más caro Y ¿para qué que sacaron el de 64 No, yo, yo, yo creo que acá es, es, es un despelote, es una burla Y, y esto, mira, hay, yo sé que hay gente que lo no va a estar celebrando, que va a estar feliz, porque está bonito, pero ¿por qué? ¿Por porque, qué? Porque viene con el drifting incluido, po Sí. ¿Para.? ¡No! ¿Para qué? ¿Para jugar el juego del 64 con el, con el juego del Mario Party que venía ahora con el control del 64? ¿Para hacerlo cagar? ¿Para recuperar ese servicio para que te quede la llaga en el TO Sí, no, no la, la, pa, pa, pa, eh, la. Nintendo la quiere Por recordar viejos, tiemp chaga. viejos tiempos con, no. con la palanquilla de las demandas. No, no, <ríe> sí, no. Sea, o sea, yo feliz de que esto va a reintroducir partes nuevas al mercado y de nuevo esto va a estar bajo esta absurda exclusividad de que tenéis que estar dentro de la suscripción para poder conseguir esos controles que aparte no tiene distribución internacional solamente en Estados Unidos Japón se le empezó a pegar Metaru, o sea, yo sé que Tenecan está contento yo sé que Tenecan está contento porque Telegram fue como y empezó a tirar al cielo, así empezó a sacar los juegos artificiales de acá en un vivo. Estaba celebrando así como: ¡Llegó la verga! <risa> <risa> <risa> bueno, por favor, weón, ¿no? esos es juegos pulados. Ándatela aquí. Para que hay permiso, anda aquí. Quédense un poco, ¿Cómo pueden estar.? A... ¿Cómo pueden celebrar esto? ¿En serio? Es que medio. Sobre, sobre, sobre los puntos que comentaste, dos cosas. Uno, debería ser gratis. O sea, o sea, no gratis, pero deberían estar dentro de la suscripción que ya está Eso eso yo me parece me parece evidente Eso me parece que el, probablemente lo más feo con lo de los controles Sobre esto Y en segundo, yo creo que la falta de, otro, de juegos de otras consolas Sobre todo la Game Boy Advance Yo creo que tiene que ver con que eh, No sé si sabían, pero supuestamente eh, no, no sé si, si va tanto al caso, pero lo quería mencionar igual Que supuestamente en el desarrollo de la Switch está, estuvo muy involucrado Capcom también Uh -huh. y yo creo que Capcom tiene el plan De sacar muchos eh, otros ports De juegos de, de De Game Boy Advance A Switch y a, y a Play Y Nintendo claramente se sumó también Porque los Advance Wars también hizo, hizo lo mismo Y Konami se sumó ahora con lo del Castlevania el, el, el, Que lo vamos a hablar después uh -huh. eh, Pero en de Está el Mega Man Zero Collection Probablemente en algún futuro cercano Veamos un Mega Man Battle Network Collection Para... Que sería hermoso uh -huh. eh, Entonces claro, como que en, en, en el ámbito de Juegos de Advance Yo creo que están tratando de milkearlos más por ahí como, como sacar Ports específicos Entonces yo creo que por ahí va un poco El teje maneje de, ok, no, yo creo que No van a ser un, un, un emulador Y aparte Mira, que yo creo, creo... que la, la emulación de Advance Yo creo que debe ser de las más fuertes Junto con la, la de Super Nintendo En el computador de, o sea, la mayor cantidad de descargas de emulación probablemente deben ser de Advance y de, es más y de sobre Nintendo la, la emulación de Advance está ya, como sí. Sí, ahí, sí. Como, o sea. sí mira yo yo aprecio, yo aprecio más estas gestos cuando hablamos de productos que quizá son difíciles de conseguir y o difíciles de emular sí. pero en el mismo stream tuvimos Mario Deporte no DLC ¡Fuck you! Pokero's Project <Risas> y acá después tuvimos no prohibida la emulación de Game Boy Advance ¡Fuck you! Pokero's Project aquí tienes Mario de 64 <risa> uh, y, y Mario Golf también incluido dentro de todo eso entonces es como... encima de Winback ¿cachai? hay, hay como... Eh. Yo, yo como una persona que jugó en Nintendo 64 sé que hay juegos que sí, hoy en día que son mucho más apetecibles pero que Nintendo no va a tocar porque, por ejemplo, el Blast Corps es imposible de jugar hoy en día. El Body Harvest, el Ivory Heaven, eh... ah, no va a estar el Smash 64 ahí. No, no va a estar. No. no va a estar el Smash 64. ¿Te das cuenta? No va a estar Pokémon Stadium. No, no, no. ¿Te das cuenta? Ni el 1 ni el 2. ¿Te das cuenta? No va a estar Pokémon Snap. ¿Por qué habrían de... si van a sacar uno nuevo? Hermano, lo que te demoráis en bajar el Yoshi. Eh, lo que te demoráis en eh, termináis. El Yoshi Story te lo voy a terminar antes de terminar de decir Yoshi Story. El juego dura 5 sí. minutos. No, A parte del juego es eh, malo. A mí me encanta el, el, los Yoshi, pero... Eh... Ese en particular es, mal. es malo. El mm. hecho que esté saliendo ahora Star Fox 64, que nos dice que el Star Fox 0 no va a llegar a la Switch. No va a llegar a la Switch, no para nada. <risa> Así oh, que, qué yo creo que, yo creo que el, el verdadero valor de todo, mira, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 juegos que anunciaron, va a ser que la gente va a poder finalmente jugar Mario 64 en línea. Ese es el único factor bueno y eso debería haber estado en un pack con bueno, el Mario 64 Mario Kart 64 y el, el Mario Kart Double Dash y eso te lo prometo que la gente hubiera Pagado felices para jugarlo online la... eso sí pero eso sí. nada no y aparte nah. que el, el Mario 64 ya estaba en el en el collection de, de aniversario ¿no? el street de collection eh. pero bueno eh, sí, no, fi, fi, fi, fi, finalmente esta discusión puede, podemos extendernos por ahora, pero finalmente... Es... Sí, sigamos. Lamentablemente aquí la cae la frase Nintendo siendo Nintendo. Nintendo siendo Nintendo. Nintendo. Sí. sí. Oh, ya. Yeah. Hubieron más anuncios, ahí, así no, que si, sigamos el respeto. Eh, eh, eh, fue, fue, fue, fue, fue, fue un buen rateo. Ahí se sí. la cresta <ríe> Bueno, mostraron. <ríe> Eh, Chao Run Trilogy que va a llegar para el 2022. Muy buen juego, vale la pena. Mostraron, tal como dijo eh, Tenegan, el Castlevania Collection, que ya está disponible, el Advanced Collection, que está sí. el, el Area of Sorrow, el Drácula X y... No se me olvida el otro jotito lo que está. El Circle of Moon Sí. Mostraron que... Ya está disponible el remasterizado de ActRiser. El ActRiser Renaissance. A mí a mí, a mí, mí hoy día el Metaru me funó por Twitter porque yo no cachaba el ActRiser. Sí. Degenerado. ¿Cómo? ¿Cómo? Un juego que está metido en el DGM. ¡No conoce el ActRiser! Sí. Son cosas que pasan. Sí. De vez en cuando. Digamos los que... Eh, de por sí es un juego muy nicho. Ya de por sí, sí era muy poco conocido. Pero obviamente se prestaba porque... Da a pie a otros juegos que se, se han ido desarrollando. Uh -huh. Y esta remasterización se ve bastante buena, a decirlo verdad. Sí, se es ve súper bien. Mm. Así que ahí, Cudos. <risa> Como dije, ya está disponible. Luego salió uh -huh. la que eh, habíamos rumoreado y que ya se oficializó, que va, está disponible el Delta Run, el episodio 2. Sí. Ahí salió Toby Fox Al respecto Sí, en patineta, ¿no? Sí fue, ¿Ese fue el que salió en patineta? Sí, maravilloso ¿Qué más? Oye El Hot Wheels sí. Sí, sí El Breakfast que va a estar disponible eh, El Nanko Hamster Arcade Archive pac Y el Sebius, Que están disponibles también eh, Marvelous si Euro... Eh, Limited que son colecciones del Room Factory. Y sí. antes de irnos a los siguientes, Dino Metal. Sí, el, eh, me acabo de esperar de que en Japón van a vender la versión de 6 botones de la, del control. está ahí. Sí. Ah. A, a occidente solamente llega la versión de 3 botones. Porque aquí tuvimos la de 3 botones, así que no sí, es normal. Localización. No, no, no, no espero menos que eso. Eh... Y es por eso que hay que comprar la edición japonesa. Sí, igual sí. va a ser disponible y ser, ya no tiene bloqueo regional, así que compren O oh, directamente comprar un tier party nomás. Sí, mejor. Sí. Oye, o directamente usar. 8 bits haciendo buenos controles hace ONE, así que. Y, y si no, Aliexpress. Hay buenos datos ahí. Aliexpress. Bueno, vamos ya. a los dos bombazos que fueron con los que terminaron la sí. direct. Primero. Salió así como que quiso colarse dijo, oye, ¿puedo asomarme por aquí? Shigeru Miyamoto. Tremu más. Tremu Miyamoto, Tremu Miyamoto, más. Miyamoto, dije, ey, ey, escuché que están haciendo el Nintendo Direct, ¿puedo llegar a arruinar esto también? como arruiné Mario <ríe> papers oh. Oh. Oh. Eh, Y no. nos habló de la próxima película que se viene, que está trabajando con Illumination. Sí. Que ya sabíamos, que está rumoreada sí. hace harto rato de por sí anunciaron que va a estar disponible para el próximo año pero también mostró al casting de voces sí. y aquí la eh, fue, fue, fue la cantidad de bebes que se formó al respecto el 21 de diciembre va a estar entrenándose en Norteamérica así que es muy posible que se estrene por la misma fecha aquí en, en Chile y en las latitudes sudamericanas yo lo único que espero es que Chris Pratt se lo tome con humor. Sí. Es lo único que espero. Porque lo han, lo han hueveado. Lo han hueveado. Pobre hombre. Igual. Es una mala decisión en todo caso. En mi opinión. ¿Tú dices? Pero bueno. <risa> Pero bueno. Espero uh... que no, no, no, no lo pase tan mal. Sí. Yo, yo, yo, yo creo que yo nunca me había reído tanto cuando dice Troy Kodoki. Es sí, sí, sí. tan random <risa> Es tan aleatorio Es como persona famosa X Donkey Kong Sí, bueno, Anya Taylor-Joy va a ser la princesa Peach uh -huh. sí. Se confirma que Argentina Sí, se confirma que <risa> Taylor-Joy <risa> Argentina Charlie Char Dave gente. va a colocar la voz a Luigi <risa> y También hubo de... muchos memes con él Porque él es el que sale en el meme Explicando como, el, como todo ah, el, sí. el, el tema <risa> atrás Como paranoico Claro, sí Así que es muy posible que se haga guiño al respecto. Bueno, y lo que sí es Internet estuvo de acuerdo es que Jack Black va a ser Bowser y la gente estuvo bastante conforme. Y Keegan Key sí. va a ser la voz de Toad. Así que creo que ya hacía un poquito Sí, la, las, las mejores opciones o la, las, mejo, las que menos molestaron a la gente fueron obviamente Daniel Taylor, Taylor Joy y mm. Jack Black, sí. que me parece sí. que son casts como la gente. Claro. Ser Roger va a estar como Donkey Kong. Y mostraron que Charles Martinet va a estar asesorando el proyecto en cuanto a las voces. Y, con un cameo. Va, dijeron, y va, va a haber un cambio Va, a, un cameo. Sí. A, ser, va a ser una que, voz. Va a como que iba a participar. Sí. No momento. se sabe la voz que va a ser. Es muy posible que Wario. Capaz. Eh, Kevin Michael Richardson va a estar dando la voz de Akamek. Fred Armisen a Don Kong. Y Sebastián Maniscalco a, eh, a Spike. Mira, sí. yo, yo sobre esta película lo que decir es que, uh, sin querer, me tropecé de nuevo con el o sea, hay un canal de YouTube que se llama The Gaming Story. ¿eh? Muy uh -huh. bueno. Sí. él sí. uh hizo -huh. una retrospectiva sobre lo que fue la producción y desarrollo de la película original. Oh, qué, la, qué bueno. 1990, Sí, muy muy, muy, muy, Bro, comentar. sí, muy recomendado para que vean lo accidentado que fue el proyecto con, de verdad. Y con Waifu, yo le pregunté: ¿y no ¿lo habéis visto? Y Waifu dijo: No, ya, veamos. Y <risa> tuve la oportunidad de ver la película con alguien que nunca la había visto. Y era una constante de. de ¿Por de qué? <risa> ¿Por <risa> qué? <risa> como que tú podías entender de que son muy buenos actores porque no te das cuenta que está terriblemente curado y volando. Durante toda la producción de la película. Pero llegó un punto donde fue como que la tuvimos que parar. Porque en realidad ya teníamos que hacer otras cosas con nuestras vidas. Y no, no tenía sentido seguir viéndolo porque no pasaba nada. Y cuando salen en esta retrospectiva. Este documental De que trataron de llenar los vacíos argumentales. Con, el, con, con, con efectos especiales. Hizo tanto sentido en mi cabeza. Cuando todo era chispas. Y todo era explosiones. Y todo era destrucción. Y fue como ah, sí, mira, se tiraron por un tubo, como en el juego. Claro. Y, o de repente sonaba un sonido del Mario 3, y fue como la vara para esta película está muy baja. Mm. Totalmente. Sí, totalmente. Pero, sí. pero la pregunta es, la pregunta ahora es ¿Qué va a ser mejor? ¿La película de Mario o la película Ghost? Probablemente la mm. segunda película de Sony. Yo también opuesto por Sony porque Illumination, sé que no por nada, pero eh, pero los minions como que son divertidos para las mamás que mandan citas bíblicas con los minions y nada más. O memes racistas. Y, sí. Mira, yo, yo, yo tengo yo tengo una teoría. Es, es muy posible que el cast esté idóneo porque van a eh, adaptar la versión con los rabbits. Era el espacio. Ah, no. Sí. no, mira, no. Mira. <risa> O sea, mira, mira, pata, te quiero mucho, yo respeto mucho. No, ¿sabes qué? Yo, yo no, no, no, sabes qué. Me no, no, poner una idea en la cabeza? Mira, yo... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ya. seamos es es no es, no es más. Ah, ya me está y entendamos, esto es. Ni, y, y esto es Nintendo. Esto es Nintendo. Esto es. Nintendo, aquí tienen juegos de hace 25 años. Sin absolutamente ninguna mejora. Cómpelo. Salen igual de caros de lo que salían antes. La gente va a ir a esa película. Sí. La gente va a devorar esa película. La va a amar. Mira, sea, va, va a ser o la mejor o la peor de las navidades, pero va a ser una navidad diferente. Eh, <risa> va a ser una navidad. <risa> ese este papito corazón separado que va a llevar a su cabrón chico a ver esa película, ¿cachai? Se va a ganar el corazón de su hijo. Y su sí. papá le dice, no, oh, qué cringos. Qué que Venir a ver el Mario, quiero ver la película. <risa> la película de Among De Among Us. De eh, Among Us. Oye, eh, sigamos. Porque... No. Oh, oh, un anuncio que sí fue bastante importante aparte de esa de la película, es que se mostró más de Splatoon 3 eso sí ahí sí, bo. ahí sí, vamos mostraron eh, que va a tener un modo de historia bastante eh, entretenido, va a ser mucho más grande que el Splatoon 2, yo creo al respecto, es muy posible de que tenga que ser el mismo contenido a nivel de historia que el Splatoon 1 Obviamente mostraron las nuevas mm. armas, mostraron las nuevas habilidades también. Eh, y mostraron un poquito más de qué se va a hacer el, el, el universo de Splatoon. Mm. Es eh, sí, la noticia de Eto del día. Sí, es la noticia de Eto. Ahí el Eto yo creo que estuvo bastante contento con respecto a lo que nos <risa> sí, dieron. la noticia de Pokerus, ahora tenemos la noticia de oh. Eto. <risa> claro, sí, lo, va, te, lo vamos autorizando <risa> Espérate, ¿y cuál fue mi noticia entonces? La que viene, ¿o no? Ah, ah, ah ¿verdad? Sí, perdón. Ya, ya, ya, ya, ya. Sí. sí, porque la tuya fue Monster Hunter Sunrise, Sunbreak y Chocolates. Claro. Y ¿Qué? la del pato Y la del pato el, fue. El pollo. Kirby, pues. El pollo. El, el pollo. El, el pollo. El, el pollo. Para que vean que Muy yo quedo poco contento. Oye, sí. El anuncio final con el que cerraron el evento fue eh, Bayonetta 3. <risa> Mi mamá. Sí. Final, no, final, finalmente. Vi, yo digo que... Finalmente. Luego, yo lo vi y dije. dije chile. Chile, espera, ¿sid uh, que me quemé No. Both ¿Sí? Hunter? No. ¿Qué es esto? ¡Astral Chain? ¡No! ¡Qué es Bayonetta! <risa> sí, sí. mejor juego. Listo, mejor juego. Ya to todos los tienen pre eh, ya, lo tienen sí, precomprado. Lo, lo cual igual viene siendo no tan sorpresivo de que salga exclusivamente para Nintendo. Porque Nintendo sigue financiando el proyecto. Sí. Platinum Games ya lanzó un anuncio indicando de que ellos no financian el juego, ellos simplemente lo desarrollan. Nintendo el que pone la luca y que obviamente eh, coloca a, a qué consola va a salir. Sí. Nintendo pone los luca y censura y censura. <risa> <risa> <risa> verdad. Y digamos que bueno. una de, la, de las novedades que mostró el tráiler es que vas a tener un modo Kaiju enfrentándote sí. <risa> a los monstruos. Sí. El de, el dub que corresponde. Claro, está. Me, me, me, me gusta, se ve bacán. Pero sí, yo creo que este fue el juego de todo el Nintendo Direct que más hizo sufrir a la Switch. Que se veía como que habían dos frames por minuto. O sea, igual se veía de que en escenarios chicos corra 60 frames, pero así. En escenarios chicos. Sí. <risa> no, no, no, no. Es que tú no entendí. Es que esas son decisiones artísticas. Era bullet time. Ah. <risa> Claro. ¿Qué les pareció el diseño de la nueva billoneta? La versión ¿Eh? chilindrina, ¿sabéis que ¿Cómo? se ve bastante...? ¿Cómo que chilindrina? Aquí? El chorizo. Los chorizos, el... pues sí, era el... ¿no? el chorizo. Era el chorizo. Les en... voy ¿Le una decir, no hablen mal de mi mamá. Ya. Mamá cega, no me la toquen. Ya. Ruizvido. Ahí saco la katana y defiendo a mi mami. Ya. No. <risa> ya, dale. Juego, a... Juego a ser maravilloso eh. Y bueno, fecha de lanzamiento 2022, 2022. Eh, do, Aproximadamente 5 años después de que fue anunciada, creo que fue anunciada al mismo tiempo que eh, Metroid 4, así que Oficialmente Bayonetta va a salir Antes sí. que Metroid 4 Que Metroid 4, que Metroid 4. Sí. Así que wow, a menos que Eso cambie de aquí a fin de año porque es muy posible que tengamos un direct de fin de año indicando al respecto de que ya teniendo el lanzamiento del Metroid Red, entreguen eh, fecha oficial para no opacarlo y para que no se salgan las preventas Si es que aún existe eh. Eh, Obviamente eh, más al respecto vamos a tener dentro del próximo año, muchos lanzamientos mm -hmm. para el próximo año, ya derechamente se centraron en tener eh, cerrar ahí todo, todo lo que es 2021 Y mostrar Lo que se viene para el 2022 Hasta marzo, abril uh -huh. Todo lo demás son anuncios que se van a venir luego de la E3 posiblemente sí Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos, hacemos un rush rápido De otras noticias como más random? ¿O, sí. o cerramos aquí y nos dejamos para la semana que viene? No, ah, digamos claro, claro. Si total, son, son, son anuncios de que las noticias estuvieron bastante pobres Para que nos hayamos enfocado plenamente en Nintendo Direct Así que, cerremos sí. Bien Bueno, carguemos ¿no? nomás Voy a hacer el rush, el rush de noticias Que tengo yo Vale eh, Primero, y creo que lo más importante De todo lo que tengo yo para decir Salió el concierto aniversario de Sonic En Spotify y en otras tiendas digitales Así que vayan a escucharlo Está hermoso Porque, bueno, mucha gente cuando salió el, el concierto decían: saquen un disco, les compro 20. Bueno, ahora tienen la oportunidad de comprar el disco digital y escucharlo en Spotify. Así que vayan a escucharlo. Eh, para sorpresa de absolutamente nadie, <ríe> eh, Ryu y Chun Lee están en otro juego que es el Rockman X Dive. Eh, eh, le hicieron un diseño, le, están, le hicieron unas ilustraciones bien bonitas, pero bueno, están en todos los juegos que existen, así que. Nada que hacer Bueno, ca eh, ca ca Capcom, un... Capcom ahí haciendo su franquicia rendir. render Sí, totalmente Bueno, anunciaron que Fall Guys se ganó un récord Guinness Por ser creo que el juego más descargado de PS Plus ¿Ya? Sí eh, no, no, no, Una cosa rara Una, no cosa, sé, una, una cosa rara, rara. No, no. ¿Qué lo certifica? No, no. no sé Sí no, eh, Record Guinness eh, eh, lo, lo tiene El problema es que no, no, no llegué a entender del todo Si es el juego más descargado de PS Plus de, todo, de, de todos o si fue cuando Lo, cuando lo sacaron el año pasado no, no caché Cuando estuvo gratis, no sé Ahí, Como el, el detalle, detalle No lo, no, no, no lo caché tan Se anunció una versión NVR Del Resident Evil 4 Que pa, también para sorpresa de nadie Tiene un nuevo port, así como el port de la semana Del Resident Evil 4 eh, NVR y, por último, eh, se celebra mañana el aniversario de Genshin Impact. Anunciaron un concierto, anunciaron un evento dentro del juego y anunciaron un par de cosas más. Mucha gente estaba reenojada porque decían que, bueno, había sido el aniversario, como que no habían anunciado muchas cosas, pero bueno, dentro de todo igual parece que van a hacer un concierto y un par de cositas más. Así que, esas serían las noticias que traje Buena. Mira, me, eh, aparte de que tuvimos la beta de a la cual mucha más gente tuvo acceso después un par de clips bastante entretenidos eh, la gente está muy contenta relativamente de que eh, todo funcionó bien el lanzamiento de Eastworld tuvo sus eh, reviews que en su mayoría dijeron que el juego es ¿podemos decir que un juego de 22 horas corto? yo diría que no no, no jo, jo, jo, jo, yo diría que es bastante sí sobre todo que estamos acostumbrados la, que los AAA el, nos el, vendan la pues, está eh, historias. De, ¿Harto? De ¿Harto que tenemos? 120 horas. Sí, yo, persona 4 me doy vuelta en 90 horas y siento que me demoré. No, y, uh -huh. y los títulos uh -huh. AAA están entre las 8 y las 10 horas de contenido principalmente, así que. Últimamente. Mm. Ya. Eh, ¿Y eh, cuánto se llama? Eh, tuvimos. No esto sé, cuenta, esto cuenta. Tuvimos la preview de la intro de Cowboy Vivo live action mm. y también tuvimos las primeras imágenes de, de live action de The Last of Us sí. con Pedro Pascal sí. y tuvimos el lanzamiento de Tetris también, que bueno si ustedes les gusta pagar, no sé quién para jugar y... ¿qué más? creo que eso es todo en realidad mm. o sea, sí, el o color sea color tiene un sobre Esport sobre Esport las opiniones son Mayoritariamente Favorables uh -huh. Y bastante recomendables Yo no lo jugado no creo que lo juegue todavía Pero Ya yeah. yeah. eh, Y bueno, y la gente en realidad En yeah. general Contra Chris Pratt Sin Mario Está basada en Sus eh, bastantes Controversiales opiniones Que no son muy buenas de cuál va a ser la recepción de la película o sea, recordemos que por un momento el anuncio de Idris está Elba un acto dale ah. tú uno más pato eso <ríe> okay. dale pato me, sí, me estás censurando me estás censurando <ríe> se, se estaba cortando sí. bueno eh, justamente un mencionó de algunas cosillas que se anunciaron por parte de Netflix porque llevó su evento Streaming to Doom, en el cual realizaron diversos anuncios eh, relacionados con series, con lo que se viene de anime, con lo que se viene con la parte de los videojuegos, etc. para este segundo semestre, entre los cuales eh, justamente Metarum mencionó el... que se venía eh, Cowboy Bebop mostraron el tráiler. Pero también mostraron eh, un poquito más de lo que se viene para The Witcher, en el cual confirmaron que se viene una tercera temporada para la serie. Y que va a haber un spin-off eh, como serie infantil. Mm. Además de eso, eh, mostraron el, un poquito más del tráiler de Arkane, la nueva serie de League of Legends, que va a estar disponible en la plataforma, LOL. en el cual cuenta un poquito más de la historia de Runeterra por el aspecto de Kings y, y, y etcétera se ve un giro bastante interesante con respecto a Riot Games, eh, esperamos que la serie sea lo suficientemente buena para los fanáticos, porque por sí se ve que el, por lo menos a nivel gráfico eh, engancha bastante a mí todo lo, todo lo que sea LOL, que no sea el juego, me encanta <risa> la to, to, la to, to, música me encanta. To, to, to, todo lo que sea del lore es bueno. Todo lo que sea sí. ¿El juego? Todo lo que sea del lore me encanta. Todo lo demás. Lo el de lo del juego no, por el, favor no. El, el, el me. Sí, sí. Eh, hay, hay opiniones al respecto, pero a mí me gusta de que por lo menos le, le otorguen un poquito más de amor a la sí. franquicia eh, expandiéndola. Sí, totalmente. Y eh, también. Eh, dentro de las noticias que surgieron durante la semanita y que fue bastante interesante, es que The Initiative, que está desarrollando Perfect Dark, salió con Crystal Dynamics para seguir con el desarrollo del título. Mm. Dado que tiene un poquito más de experiencia con Tomb Raider y demás, es, dijeron, ah, aquí hacemos la mano. Muy posiblemente Crystal Dynamics sean los que hagan la, la mano de obra finalmente. <ríe> Del aspecto más duro, así que yo creo que esta tendencia viene más a, a reforzar de que el título está en bastante buen pie, pero que para cumplir con los tiempos necesitan ayuda. Sí. Yo creo que vamos a ir por ahí. Y finalmente, de la noticia random que encontré la semana, es que hay un equipo eSport en Japón compuesto completamente de Ciudadanos Senior. Sí, me encantó esta noticia, me encantó. <risa> ahí justamente una galería de la cual muestran que son completamente personas entre los eh, 55 a los 75 años de edad y que están com, eh, compitiendo en algunos títulos como por ejemplo el Overwatch y, y tienen, están participando en las ligas japonesas es bastante interesante y qué bueno que por lo menos eh, se esté expandiendo un poquito más el, el ámbito a, a generaciones que antes no eran consideradas Mm. Sí. Sí. Muy bien. Sí. Así que eso fue el, el rush de noticias para que no quedaran colgados. Muy bien. Muy bien. Entonces ya con no. esto cerramos esta edición de do Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por los que se pasaron eh, a través de Twitch. Nos pasaron a saludar. Saludamos a Chan, que siempre está en los controles apoyándonos Ternes Farrón eh, Farquita que también se dio una vueltita al respecto para la gente que no está viendo en YouTube recuerden que lo, La Cuatro y Fuerza sale los días lunes a contar de las siete y media hoy ya partimos un poquito más tarde porque estuvimos ordenando las noticias y eh, luego su publicación está durante la semanita a través de el, la plataforma el eh, canal de YouTube el canal YouTube lo, lo presentamos como estreno Así que ahí estén atentos. Esta semanita se va a estrenar el, el 1 de octubre tanto el capítulo de Do Revit que teníamos pendiente como también el capítulo de La Cuatrifuerza dedicado al acoso en la industria de los videojuegos. Así que ahí eh, se ve en un foro bastante interesante, ahí que estén atentos. Recuerden visitar nuestras redes sociales Paua.cl Nos pueden encontrar tanto en la página donde publicamos Diversos tipos de contenido Como también en redes sociales nos pueden encontrar A través de Facebook, de Instagram De Twitter, en Youtube, en Twitch Y la próxima semana También estaremos estrenando Nuevas gráficas para el canal Super Así que eso Excelente. Chicos, sus redes Y aprovechen de anunciar cualquier cosilla Que tengan durante esta semanita eh, arroba tenegan en todos lados por supuesto y nada, eh, voy a sacar un video el viernes y voy a sacar un video el viernes que viene también, bueno. así que ahí atenti a, a mi youtube bueno, bueno metaru ah, ah, yo <risa> oh. arroba <risa> metaru arroba ArrobaMetaruPx, lo pueden encontrar. arroba ArrobaMetaruPx, lo pueden sí. encontrar en, en todas las redes. Uh, sí, que justo se pegó. Arroba upx, en todos lados. Ahí sí. Ahí está. Ya, yeah. y, y iba a decir un saludo para la gente que está participando en el Jam, de This is Chill Jam, que están, eh, estuvieron por harto rato eh, promocionando, que es para la gente que esté metida en el tema del desarrollo de videojuegos, uh -huh. a través de YouTube. Y que eh, partió ahora el 20, 20 de septiembre. Ah, partió. No, bueno. eh. Sí. No, no, miento. Partió el 26 de septiembre. El 26. Ayer. O sea, ayer. Ya. Yeah. Van a estar desarrollando por un mes, por una semana. Por una semana aproximadamente, señor si no Ya. Yeah. Y el tema es, eh, que lo presentar, es eh, superar. Superar. Superar. Sí. No, de hecho, ahí, ahí leí bien las fechas. Partió el 20 de septiembre y terminaron las fechas para entrega el 26. ya o sea, ah, yeah, fue Y ahora están en el proceso de votación. Yeah. Así que si tienen un tiempo, pueden meterse a itio. A, a itio es itch.io uh -huh. y buscar This is Chile. ¿Ya? Yeah. para ¿Qué digo Chile? En, en, en, en, en, ¿This is Chile? ¿Ya? Yeah. ¿This is Chile Jam? y van a encontrar la página donde con una cuenta dicho, pueden votar en las entries que hay. hay, curiosamente hay 18 participantes, 18 juegos participantes ah, igual, no. para pa hacer la primera instancia participaron gente bastante, diría yo sí, por... bacán, <risa> <bueno>. <risa> sí así que bacán, ahí pueden revisar los juegos creados chicos, para que den un subito bueno y lo puedan apoyar en el portal de Ichio eh, también en la plataforma de Ichio y obviamente si les gusta el juego aprovechen de compartirlo porque todo va a ser bienvenido, ahí lo vamos a estar probando durante la semanita también super bueno y para la gente que le gusta el desarrollo de videojuegos este fin de semana se va a llevar a cabo el Lurum Dare 49 por si acaso Ay, verdad <risa> No nada de yo, yo si cada vez no que digo voy no. a participar, al final no participo por tiempo. Lamentablemente, es así. Pero al, al, algún día me, me sumaré nuevamente sí. a un Ludum Tare. Esa... Algún día iremos de nuevo a un a... Jump oh, oh, <risa> a, sí. a hacer jueguitos por deporte. A hacer juegos por deporte. Mm ahí bueno, me tengo que supervisar un poco más con, con, con, con el nuevo construct. <risa> o si no con un riel mm -hmm. para apoyar claro. ya eso chicos, nos estamos viendo la próxima semana muchas gracias por vernos y ahí obviamente pueden suscribirse a nuestro canal de Paua.cl para que estén atentos cuando subamos el contenido, eso, nos estamos viendo chau chau sure. nos vemos, chau yeah yeah